En este vídeo vamos a ver algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear problemas en el aula y después veremos algunos tipos de problemas que nos encontramos dentro del campo aditivo, es decir, cuando trabajamos la suma y la resta. Lo primero y antes que nada es que si planteamos un problema en el aula es necesario que este problema venga por una situación natural, cercana para el alumnado. No tiene sentido plantear situaciones eh, inventadas de cosas que no nos interesan. Yo creo que a nosotros, como personas adultas, no nos interesan algunos problemas que nos planteaban en la educación secundaria. Imaginaba a y niños pequeños, si les planteamos cosas sobre... no sé, les puede gustar el zoo, pero muchos problemas sobre el zoo y los pingüinarios, pues cansa. Bueno, ¿y qué características tiene que tener un problema? Porque lo que nos encontramos normalmente no son verdaderos problemas, sino que son meros ejercicios. Pues según Blanca Arteaga y Jesús Macías, que no tienen nada que ver conmigo, tiene que tener las siguientes características. Los problemas, como ya hemos dicho antes, deben ser situaciones que un grupo de personas o una persona quiera o necesite resolver. Además, estas situaciones pueden tener dificultades muy variadas y obviamente no sabemos la solución a ellas, sino qué sentido tendría preguntárnoslo. Además, estos problemas no se pueden re resolver de manera automática y directa. No son hacer una simple cuenta y ya está, sino que requieren reflexionar y razonar. Además, un verdadero problema requiere poner en juego distintos conocimientos, ya sean de las matemáticas o no. Esto hace que un verdadero problema sea global e interdisciplinar. Esto hace que, además, un verdadero problema cree nuevo conocimiento y no sea reproducir lo que ya sabemos. Un verdadero problema, y nos gustaría hacer mucho énfasis en esto, no tiene por qué tener una solución, sino que puede tener varias. Y, además, no tiene por qué haber una única forma de llegar a la solución o a las soluciones. La riqueza está en ese proceso que seguimos para llegar a la solución. Y por último y casi que más importante, un verdadero problema tiene que ser algo que nos entre ganas de resolverlo. Porque si no, qué, qué aburrimiento más grande de hacer el problema. Y que nos dé esa sensación de ese gustillo cuando hemos resuelto una situación que nos estaba rascando mucho la cabeza. Una vez vistas las características que debe tener un verdadero problema, vamos a pasar a la resolución de ellos. Y para esto, en la etapa de Educación Infantil, tenemos que tener en cuenta cuatro fases en esta resolución que están basadas en el trabajo de Cerdán y Pucho. La primera fase es la presentación del problema. Y esta presentación puede venir dada por el profesorado. Una vez esté presentada el alumnado lo que tiene que hacer es analizar las partes de ese problema y según el medio en el que se presente, podemos plantear algunas cuestiones que ayuden a esa comprensión del problema. Como esta comprensión es muy importante, el alumnado puede ayudarse de algunas técnicas que la faciliten, como pueden ser la representación con materiales manipulativos de los datos del problema o el dibujo de estos datos, también podemos recurrir a representaciones teatrales o a verbalizar los datos de ese problema. La segunda fase es la de resolución del problema. Según la situación que nos encontremos y el problema, y según la persona que lo resuelva, podemos definir multitud de estrategias distintas. Habrá situaciones que nos permitan resolverlo a través de material manipulativo. Otras requerirán de representaciones icónicas o pictóricas. Y habrá otras que nos permitan experimentar en primera persona esas situaciones. La tercera fase viene tras la resolución del problema. Debemos poner en común tanto los resultados que hemos obtenido como el procedimiento que hemos seguido para llegar a esos resultados. El aprendizaje va a ser mucho mayor si cuestionamos todos los procedimientos y estrategias que hemos seguido. Por último, la cuarta fase es la de comunicación. Para trabajar la comunicación verbal en matemáticas y estructurar la mente, debemos comunicar los resultados al resto del gran grupo. Vamos a centrarnos ahora en el campo aditivo, es decir, en los problemas que nos encontramos cuando trabajamos la suma y la recta. Dentro de esto tenemos cuatro tipos de problemas y no vamos a hacer distinción entre sumas y rectas, puesto que ya sabéis, y estáis familiarizadas con ellas, que los procesos que se siguen son muy similares. El primer tipo de problemas son los de composición de medidas. En estos problemas lo que hacemos es tener dos medidas distintas que agrupamos en una tercera. Un ejemplo de esto sería el típico problema de si tengo 13 caramelos de limón y tengo 6 caramelos de fresa, ¿cuántos caramelos tengo en total? Además de tener un problema si me los como todos. Como podéis ver, aquí se unen dos medidas distintas, que son los caramelos de limón y los caramelos de fresa en una nueva, que son caramelos. Quizás se os haya venido a la cabeza, cuando estudiamos en lógica, las dificultades que tenemos a la hora de construir conjuntos, cuando agrupamos peras y manzanas en frutas o perros y gatos en animales. Aquí tenemos algo parecido que puede dificultarnos un poco esta tarea. Además, dentro de estos problemas tenemos dos subtipos dependiendo de si nos preguntan la cantidad total, esa nueva tercera medida, o bien si tenemos una de las medidas iniciales y la final y nos piden la cantidad de la segunda medida. Esto hará que el razonamiento y el procedimiento que sigamos para su resolución sea diferente. El segundo tipo de problemas que tenemos en el campo aditivo es el de transformación de medida. En este tipo de problemas lo que tenemos es una única medida que cambia a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos una cantidad inicial, ocurre algo y al final tenemos esa misma medida que ha cambiado. Un ejemplo típico de esto es el de si tengo 23 euros y voy a casa de mi abuela y me da 5 euros más, ¿cuánto dinero tengo ahora? Aquí la medida que tenemos es el dinero, que solo es una, y lo que ocurre entre medio es que vamos a casa de nuestra abuela y nos da más dinero. Como podéis ver, la cantidad inicial, que era una medida, ha cambiado a otra, que sigue siendo la misma medida, el dinero. Dentro de este tipo de problemas podemos preguntar por tres cosas distintas. La cantidad inicial, lo que ocurre entre medio, o la cantidad final. Además, dependiendo de cómo planteemos es Eso que ocurre entre medio, depende si es positivo o negativo, se nos plantean tipos adicionales. En total, por combinatoria, nos salen seis tipos distintos. El tercer tipo de problemas del campo aditivo son los problemas de comparación de medidas. Y estos son súper claros y súper clásicos porque son del estilo, si yo tengo 27 años y tengo 7 años más que ella, ¿cuántos años tiene ella? Como podéis ver, hay una clara comparación. Estamos comparando una misma medida entre varios Objeto. Dentro de este tipo de problemas también nos encontramos seis subtipos, dependiendo de si preguntamos por la cantidad más grande, por la cantidad más pequeña o por la comparación entre ellas. Y, además, si la enunciamos de manera positiva o negativa. Por último, tenemos los problemas de composición de transformaciones, que son problemas en los que se componen dos o más de los tipos anteriores. Dentro de esto puede haber muchos tipos en los que no vamos a entrar, pero básicamente depende de qué composiciones se hagan. Estos problemas son muy comunes y lo que solemos hacer es descomponer ese problema en problemas más simples y resolverlo. Un ejemplo de este tipo de problema puede ser el siguiente. Antes del cumpleaños de Luisa, Laura tenía 24 libros, 6 más de lo que tenía Luisa. Si María le regala a Luisa 6 libros, ¿cuántos tiene